It's the fucking soda in the track. había salido en unos videos anteriores con Daniel y Ángel de bromas aquí está de nuevo y él se llama Soy un jugador y pues no ya saben ¿no? cómo eres para este video les vamos a mostrar este en este caso vamos a hacer una dinámica de un versus entre DC y Marvel Cada uno va a escoger a tres superhéroes Y vamos a intentar ver quién ganaría entre. Y pues yo voy a elegir para defender a DC No crees, lo dudo Como primera opción voy a elegir a Superman yo voy a elegir para defender a Marvel a Thor, el de Thor. Bueno, bueno, empezar Thor puede manipular la electricidad con sus armas, puede canalizarla, igual puede canalizar la electricidad a través de sus cuerpos sin necesidad de ningún arma, puede volar. Y tiene super fuerza. Y Superman tiene el superpoder poder de los rayos láser que te, que te puede llevar al Thor y tu El poder de luchar este mano a mano con su cuerpo que está todo malo, pero puede, le, le puede dar la pelea al Thor y correr rápido y por, por, por eso este, <coughs> trasladarse muy rápido y, y así todo Obviamente pudo dañar a Titan y incluso este, el arma no, no impidió su avance ni siquiera con el rayo de las seis gemas juntas. Y además Thor tiene una enorme experiencia en combate, ya que ha combatido contra la relevancia en los seis mundos conquistados por su Padre Oli. como así cuando por ejemplo cuando ya se vayan uniendo por y Superman tu que poder utilizar primero para para que a por ejemplo que se puedan unir es normal podría usar sus rayos para intentar dañar a Superman y así el Sorno no vuelve a sentir efecto podría intentar pasar un intercambio de golpes y si una batalla de cuerpo con poderes también utilizando su Sunbreaker, o sea según entiendo todo lo que utiliza tanto brazos como piernas, no es tan no experimentado en combate como otros héroes, pero sí se puede, se puede dar un poco de batalla como lo hizo Thor Ragnarok, pero sí puede dar un poco de batalla cuerpo a cuerpo, más contando con su arma. Superman puede que con sus reyes láser pueda quitar el arma a Thor No es probable, bueno si sí es probable pero no es seguro de que se pueda quitar Entonces en este caso ganaría, ganaría Ton, ¿no? Bueno, ganaría la batalla Thor? Sí. Sí. Para el segundo encuentro, Julius Wu, Costly Burns, mejor conocido como el Soldado del Invierno. Y yo a mi Verde verde, por el poder de proyectar lo que él desea, este sacar los poderes una bueno, de que... bueno, las habilidades, porque son habilidades en sí del de, de soldado del invierno, es que tiene experiencia, experiencia en combate más que cualquier otro soldado, ya que él fue encontrado por Hydra o Aida, y fue utilizado como asesino y eh, a falta de, de un brazo le primero un, un, un, un brazo biomecánico un implante el cual es muy resistente a pesar de que por lo que yo sea, o que yo vi en las películas no era vibrante y, y con su extensa experiencia en asesinatos alrededor de todo el mundo y como un largo en la historia Lo hace un digno rival El siguiente, siguiente superhero que voy a elegir Va a ser el cyborg. Ese sí ya le tengo un poco más de... Bueno, como que le sé más a Cyborg. Yeah, <coughs> y hay internet, ¿y el tío cuál sería? Pues porque era visión. Visión es, es la inteligencia artificial. Bueno, eso lo la inteligencia artificial. Ya lo tienes. De la mente. También esta gema se aloja ¿no? su frente, la cual también llena conocimiento y la habilidad de lanzar un rayo de energía también puede este, cambiar su densidad haciéndose más fuerte o pudiendo traspasar objetos. Entonces concluimos con el último. Sí. Pero bueno, uno puede. Con, se puede sincronizar así con. con todo el Y así la materia. Bueno, la atención es que son. que tienen que ser oficiales. No más que. junto con una queja madre también fue con mi hija y marca algo chino fusionando con un manejo y bueno ya para terminar ¿quién es? ¿quién ganó DC ¿Sí, o madre? este quedamos en la primera ronda fue para Marvel la segunda para DC y es para por Pati por si sí. entonces Ganan los dos. Es punto y medio para, para los dos. Ya que Mission no puede ser este que puede dar batalla cuerpo a cuerpo, Este Saibo es igual puede dar batalla cuerpo a cuerpo, no puede ser craqueado ninguno. Nicho en todas las dar batalla cuerpo a cuerpo. Hasta cierto nivel, no? pero ellos tienen el menor. Bueno. Casi no la despertar con cansancio. Esa ilusión, tengo técnica. Son seres biológicos al 100%. Entonces, entonces es que Dizzy y Morgan son fuerzas de astrofuga. Tienen que verlos fuertes por igual. Que si llegaran a, a encontrar o a unir. Van vale. Una... a batallar contra sus, mano contra sus, villanos de cada universo. Igual un... lo que un con... un... un... un... un... un... no pasaría si los villanos en universos se convierten. Lo cual, al fin un análisis o haremos un video con gráfico, no, o son... no sé. <risa> Me puede encontrar como el jugador. Aquí abajo en la descripción les dejo su canal sí, Y por favor únanse a mi Patreon y a él también únanse a su canal Donen o no. únanse porque necesitamos comer ¿Comer? Ne ne necesitamos comer en nuestras aulas y no necesitan papel de baño en nuestros, sino en nuestros ojos Porque COVID ya es el <risa> Sí Fue una mentira, el papel de baño no no, no duerme con no, no al parecer las personas que han saqueado un papel de baño al inicio no, no van a ser inmunes contra esto Entonces, nos vemos para el próximo video Y denle like a este video Suscríbanse, únanse, donen De una vez voy a andar el humusnero Para más... Vamos, vamos Voy a, vamos a darle de comentario para más adelante, ya no está no, frente. No, no, no, no, no.